Hola, buenos días, ¿qué hay? Para ver qué le sale, ¿no? Sí. Hola. Hola. Un momentito que se sí. Pues a ver, Carmen, le sale es la de la atención y la de dormir. ¿Quieres que se la saque para que la vea? Sí, sí, sí. A ver, Carmen, esas dos. ¿Cuál es la de...? Esta la de dormir es esa. Es que, bueno... Tengo todavía algo porque es que me, me ha dicho que me va ah, reduciendo si tiene un usted. poquito, pero bueno, por si acaso... No, hombre, por si tengo... acaso las prescripciones ya no se caducan, con lo cual, vale. para tener ah, usted vale, en vale, casa y vale, vale. no, sí, ah, aquí en la farmacia, que es donde Ahora como menos. Se lleva usted va. la que necesita, que es la de vale, la atención. Vale, vale, pues muy bien. Esta pues sencillamente, está con... ¿la está reduciendo? Sí, sí, me ha dicho que vaya reduciendo poco a poco. ¿De mitad en mitad? Pues sí, sí, sí. ¿No? Por semanas o por cada 10 días. Sí, sí, sí, por semanas de momento, sí. Pues fenomenal, cuando usted la necesite se la lleva igualmente, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Carmen, ¿qué tal? Hola, hija. ¿Cómo estás, hija? Pilar, ¿cómo está, ¿Cuánto guapa? tiempo sin verte? Es verdad, muchísimo tiempo. ¿Y qué tal tu padre? Pues mal, hija, fatal, no me... fatal, es que ya están bien yo, ya están encamados, ya no se levanta, se las de todo encima, apenas nos conoce, una lástima. Esa, ¿Y no has también. hecho nada para...? Pues mira, al principio, como todo. Porque no, mira lo no, de la ley de dependencia, claro, yo lo... he oído decir que es buenísimo. Sí, lo que pasa es que al principio, como no sabes qué hacer, pues mm. estás mm, con el lumbago, con, porque de levantarlo y acostarlo, con que si estás deprimido, que si estás no sé qué, todo el día tomando pastillas claro. para todo, estás como en otro momento mundo, pero me fui al médico de cabecera, y me recomendó que hablara con la um, trabajadora social. Ya, Uf. Es que me ha cambiado la vida radicalmente, ¿cómo? no me. Oh, digas. Totalmente, to en la hora que lo hice y me lo concedieron. Tengo una chiquita que va a casa por las mañanas, un buen rato que me ayuda un montón, que además ella es joven, Eso, y fabuloso. Manera. Y además es que mira, um, no solo es la ayuda ya que te hace de físicamente de poder estar sino libre, psicológicamente. sino psicológicamente, claro. que te relajas. Yo claro. voy allí al centro, me cita todos los meses, la trabajadora social, yo voy ¡Fabulous! a hablar con ella. Te ayuda porque además tú, ya no es solo el caso del padre, o sea, es que le cuentas tus problemas, porque al fin y al cabo es como y no una necesita terapia. como desahogarse, ¿verdad? Ella te aconseja, te sabe llevar. vamos Es que me ha cambiado radicalmente la vida. ¡Qué radicalmente, mira, entre la auxiliar que me dieron, me prestaron una cama articulada porque oye, con los ancianos fabuloso, ya sabes... Porque le puedes manipular mucho mejor. Soy, pero yo es que soy claro. otra, soy otra absolutamente. He vuelto a salir, he vuelto a quedar con las amigas, oh, le digo... ¡Fabuloso! Mira, mira, al gimnasio que hacía... Tú no sabes el tiempo que hacía que me iba al gimnasio. Y te veo más oye, delgada, súper guapa. Es que ya llevas otra vida, ¿sabes? ¡Claro! Y luego que con los niños y todo en casa te cambian claro Entonces no mucho la más ya, bueno, y que yo ¿Y has sé, hablado con tus hermanos. Bueno, al final he tenido que hablar con ellos, porque no había manera humana de que ellos no salían. Ellos oh, no, ellos no salían, así ya. que les he dicho que yo no podía con todo. Oh. Así que ahora Ana. dos tres tardes a la semana van por la tarde con lo cual yo puedo salir, hacer mis cosas, fenomenal. y darte un respiro. Darme un respiro, por porque Dios, es claro. que yo era como demás, ¿sabes? Y luego, bueno, pues José, que también, lógicamente, José y los niños tiran de ti. Entonces, Pobre tu estás marido, ahí, sí. Te dedicas, los niños, ahora los han dicho con... dónde está mamá. Claro, claro. Así que ahora mucho, muy bien con ellos, fenomenal. Qué maravilla. Entonces, de hecho, este fin de semana nos vamos a hacer una escapadita por ahí, los dos, que se queda mi hija la mayor. Cuidado. Con mi no, no, no, no. No las No, no, Por aquí cerquita, porque ya sabes tuve las perras no dan para ya, mucho, ya, ya. pero bueno una visitita, así que y se bien. quedan los chicos con el se abuelito, quedan con ¿verdad? mi hermano, se quedan mi hermano ah, el mayor con, sí, con la niña, con la mayor, que ya ella ya maneja, sí, ya se grande. quedan los dos y fenomenal, sí. así que muy bien bueno, que te tengo que dejar, guapa ¿no? sí. bueno, que, te que dejar, ¿no? es que a las vale, dos la chiquita que ya te me te parecía a mí conmigo. que estabas muy tranquila Y ahora sí, sí, por lo menos un ratito venga, venga corazón, dale, hasta dale, luego adiós